Eh, para el día de hoy está programada la sección de calorimetría. Calorimetría no es más que la medida del calor, asumiendo que el volumen es constante. Y para ello entonces, eh, usando la ecuación que derivábamos de la primera ley de la termodinámica, toda manifestación de energía calorimetría, está en función solamente del calor, porque estamos tomando el volumen como constante. Ustedes sabrán que el, la energía interna, la energía de un sistema, igual al calor, al trabajo, y el trabajo está representado por una variación en el volumen. Y aquí estamos diciendo que el volumen es constante, por ende, no hay trabajo, y toda la energía interna va a ser igual al calor vamos a empezar con un poco de historia y es hablando sobre los primeros calorímetros eh, la derivación de la palabra calorimetría simplemente es eh, medida de calor este que ustedes observan aquí en la izquierda es un calorímetro y se usa para como su nombre lo indica medir eh, cantidades de calor la primera persona que empezó a experimentar con calorímetros fue Laplace, quien, la eh, bueno, Laplace era matemático y físico, quien diseñó este dispositivo, que fue adaptado luego, luego por la OICER, o la bucea, y es básicamente un aparato eh, que consta de varias camisas, o varios compartimientos de que la Boussière llenaba con hielo y abajo tiene una, un sifón que escurre lo que decía la Boussière era primeramente ingresar una vela en el calorímetro dado que la vela estaba realizando una reacción de combustión ahí se estaba produciendo calor, una reacción exotémica y parte de hielo de esta camisa interna se derretía Luego la oviser lo que hacía era pesar la cantidad de hielo que se convirtió en agua y a través de cálculos matemáticos eh, derivaba cuánto calor se había producido de la combustión de la vela. Pero la oviser no se quedó ahí, y también empezó a experimentar con eh, animales y ahí metió también un ratón, ratoncito. Y también se dio cuenta que el ratoncito al estar dentro del calorímetro eh, también se producía el hielo, también se, se fundía, se convertía en agua y también recogía agua. Y él de ahí derivó que, claro, como los seres vivos producen dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es una reacción, eh, un producto de una reacción de, de combustión, CO2, eh, de ahí derivó que los seres vivos también producían calor, la manera de derivación de la reacción de combustión, la glucosa o cualquier otro tipo de azúcar más oxígeno se convierte en dióxido de carbono y agua o vapor entonces a partir de estas medidas se empezó a estandarizar la medida del calor de las sustancias y en fin de sistemas termodinámicos el aparato que nosotros usamos hoy en día para medir eh, el calor se denomina calorímetro de poliestireno expandido o como les mencionaba ayer a los del laboratorio 1B de Icopor, en Colombia se conoce como Icopor dado que el poliestireno expandido fue principalmente producido, es principalmente producido por la industria colombiana de porosos Icopor eh, y por eso nosotros acá en Colombia conocemos el o el expandido como el copor, en otros países eh, se llamará de maneras diferentes. En inglés es estirofoam. Eh, lo que nosotros conocemos como calorímetro actualmente, se consta de los siguientes eh, partes, consta de un termómetro que, que en fin es el que hace la última medida o la que me permite calcular el calor, Dado que el termómetro es que me está midiendo la variación de la temperatura. Y a través de ese delta T yo puedo derivar la ecuación. Yo puedo eh, calcular el calor a partir de la ecuación. El calor. Además de eso, eh, dentro del, del calorímetro o de la copa de icopor eh, tengo un eh, agitador que me permite homogenizar toda la, la reacción dentro del calorímetro. Esto que está acá, todo dentro del calorímetro. Yo lo considero como un reactor. Ahí ocurre la reacción química. Las reacciones químicas pueden ser de disolución. Un sólido se convierte, un sólido se disuelve en agua para producir iones. O puede llevar a cabo, puede ocurrir una reacción química. Dado que la reacción química ocurre, y ustedes saben que en la naturaleza las reacciones químicas son o endotérmicas o exotérmicas, ese calor que se libera o absorbe en la reacción química es absorbido o eh, contenido por el agua y el termómetro está midiendo la variación de la temperatura del agua. Si nosotros podemos medir esa variación de la temperatura, por ende todo el calor que absorbe el agua va a ser igual a todo el calor que está liberando o está perdiendo la reacción química. Entonces, por analogía, nosotros podemos determinar el calor de una reacción a través de la variación del calor del agua. Estas copas de copor eh, aquí, un poco para hacerle un paréntesis, un poco de historia de, de, de por qué el licopor eh, genera polémica acá en Colombia y en, en general en el mundo entero. Que para producir licopor se necesita añadir, a esa, añadir al poliestireno eh, un aditivo que se conoce como bifenol A. Bifenol A es esta molécula que usted está señalando acá arriba, la molécula y bueno, además de que es el polistireno expandido, es un plástico que perdura por casi 500, 600 años eh, y no se degrada tan fácilmente, además de eso posee dentro de su conformación química rastros de bifenol A. Y el bifenol A es una molécula que está altamente asociada con cáncer eh, producido por alteraciones hormonales eh, pubertad precoz, afectación en la gónadas, etcétera, todo esto está relacionado con esta molécula de bifenol A. Básicamente, porque el bifenol A, esta molécula que está acá, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos en las paredes celulares cierto tipo de receptores eh, para comunicación entre células. Entonces, el bifenol A se une exactamente donde entra el receptor de estrógeno y modula la reacción o la acción de esta proteína produciendo reacciones adversas en el cuerpo como eh, un, una alteración hormonal severa que a la póster o a la larga genera o está asociado con bastantes tipos de cáncer, cáncer de próstata, cáncer de mama, etc. Además de eso, como les decía, como son alteraciones hormonales, eh, está asociado con la pubertad precoz en mujeres, en ciertos tipos de alteraciones a nivel eh, endocrino, el sistema endocrino. El bifenola, esta molécula que está acá, entonces es un disruptor endocrino, ya que afecta todo este sistema de hormonal, está relacionado con cáncer y además, como es un plástico que, entre otras cosas, nosotros lo usamos una sola vez, no es reutilizable, eh, va a acumularse y va a generar grandes focos de contaminación. En Colombia esta ley que prohibía, o que este proyecto de ley que estaba buscando que se prohibiera el uso de copor como plástico de un solo uso, fracasó. Milmente eh, la mayoría de las empresas que comercializan alimentos eh, lo hacen usando polietilero pandio, lo hacen usando copor. Y esto pues, sabrán que estamos en un país de, en donde las grandes empresas son las que dictan las leyes. A pesar de que este plástico está afectando gravemente tanto a nuestros ecosistemas eh, como a nuestra salud eh, personalmente, este proyecto fracasó. Entonces, todavía podemos usar icopor para tomar, eh, para traspasar sopas calientes. Además de eso, que cuando el, el, el icopor o el poliestireno expandido se calienta, empieza a aumentar la solubilidad del. Bifenol A, y por ende en el agua que nosotros nos tomamos en la sopa, cuando tomamos sopa que está empacada en poliestireno expandido, estamos tomando una sopa que contiene bifenol A, y ya saben, entonces acá abajo están todos los efectos asociados con el bifenol A. Eh, lo ideal es consumir alimentos eh, en cero plásticos o sea, en tutumas, en platos de peltre, de vidrio o de porcelana, para que disminuyamos lo máximo la ingesta de fenolano. Terminando con el paréntesis, vamos a avanzar a nuestro tema de día de hoy, que es la calorimetría. Ustedes recordarán que hace un tiempo eh, nosotros estábamos hablando del calor. Antes de, de empezar a hablar de esto, vamos a considerar que todo esto que está ocurriendo está ocurriendo a volumen constante. Quiere decir que la ecuación de la energía interna U es igual a Q más W. Aquí este término lo hacemos cero dado que W es igual a P por un diferencial de volumen. Si este diferencial de volumen, es decir, si el volumen es constante, el volumen final de lo bueno, que es inicial va a ser igual a cero, por ende este trabajo va a ser igual a cero, y por ende la energía interna del sistema va a ser igual a el calor. Entonces nosotros podemos aquí determinar el calor en función de la energía interna. Entonces les recordarán que cuando estábamos hablando de la primera ley de la termodinámica, introducíamos una terminología que era el calor es igual a una constante inherente a la disposición o a la capacidad de cada material por la capacidad de ese material en cambiar la temperatura. El calor es una manifestación de la energía y está en función de esa capacidad del material y en cuanto cambia la temperatura. Este delta que está aquí es simplemente la temperatura final del material o del sistema menos la temperatura inicial del sistema. Este valor C, que ustedes ven aquí que estoy encerrando el círculo, se conoce como capacidad calorífica. C es capacidad calorífica. Y depende en qué unidades nosotros las, manejemos. las manejamos. Para efectos de este curso, eh, la, el valor de C, C va a ser igual a la capacidad calorífica específica, C sub E, por la masa. Para efectos de otros cursos, o poco termodinámica más avanzada, la capacidad calorífica C también puede ser igual a la capacidad calorífica a presión constante o capacidad calorífica molar por el número de moles. Para efectos de este curso nos vamos a quedar que C va a ser igual a C sub m, entonces esta ecuación de calor yo la puedo reescribir como calor es igual a la masa por la capacidad calorífica específica por el diferencial de temperatura. El agua, que es nuestro punto de referencia, tiene valores de capacidad calorífica específica para diferentes estados del agua. Cuando el agua está en estado sólido, la capacidad calorífica específica es 2.108 julios sobre gramos Kelvin. Cuando el agua tiene, está en estado líquido, la capacidad calorífica es 4.186. Este valor, por favor, anótenlo y guárdenlo, porque lo vamos a estar utilizando bastante. La capacidad calorífica del agua es 4.186 julios sobre gramos por Kelvin. Cuando el agua está en estado gaseoso, la capacidad clorífica es 1.1996. Y hay que considerar también que cuando existe un cambio de fase, es decir, que cuando tenemos agua sólida y la pasamos a agua líquida, aquí tenemos que considerar además que hay un calor asociado a ese cambio de fase. Para ello se conoce como, o este valor se conoce como calor latente o L. L, significa, L mayúscula significa calor latente, depende de si tiene subíndice P o F, así podemos considerarlo como calor latente de fusión, es decir, para paso de agua sólido a líquido, L sub F es 334 julios sobre gramo. Cuando pasamos del líquido a gaseoso, vamos vaporizando agua, ese calor, de, de vapor, de ese calor latente ahora se conoce como calor de vaporización y es igual a 2264.7 julio sobre gramos. Aquí hay que hacer una salvedad y es que las unidades de los calores específicos están en julio sobre gramos por Kelvin. Dado que, hagamos aquí un ejemplo, un delta T. De, va a ser igual, supongamos, ¿no? de una temperatura de 298.16 menos otra temperatura de 274.16. Estas unidades de temperatura están en Kelvin. 298, si esto lo pasamos a grados centígrados, es igual a, si no recuerdan por allí, 25, ¿no? 25 grados centígrados menos 274 en grados centígrados es igual a 1, ¿no? A 1. Al hacer esta diferencia, 25 menos 1, voy a obtener igual a 24. Va a ser mi delta T en centígrados, en mi delta T en Kelvin. La diferencia de temperatura, 298.16 menos. 274.16 es igual a 24. Entonces, para efectos de calorimetría, no importa en qué unidades tengamos la temperatura, los delta T van a ser igual. Es decir, que esta expresión que está aquí también puede estar escrita en función de grados centígrados. Es decir, 2.108 2 julios sobre gramos por grados centígrados. dado que la diferencia en delta T va a ser igual en Kelvin como para grados en Kelvin. Hasta aquí está esto claro, no sé quién tiene alguna duda con respecto a esto. Y procedemos entonces a entrar en materia de calorimetría, simplemente vamos a resolver ejercicios donde se mide calor. Acá hay alguna duda? que tiene problemas con internet. Y bueno, sigamos nuevamente, vamos entonces a resolver ejercicios donde vamos a considerar todas estas ecuaciones de calorimetría que están acá inclusive los valores de calor eh, específico, o capacidad calorífica específica. Para ello voy a usar este navegador, y aquí me permite escribir de manera más cómoda. Listo, entonces eh, hay seis ejercicios, vamos a distribuirlo en lo que resta de la clase. Eh, el primero es uno de los ejercicios más fáciles que hay. Eh, leamos el enunciado y empecemos a considerar qué es lo que tenemos que buscar. Eh, me está preguntando por cuánta energía, ustedes sabrán que, eh, como estamos hablando de energía, eh, me está preguntando específicamente por uh, la energía interna. Pero como estamos trabajando a volumen constante, simplemente me está apuntando por el calor. Y vamos a calentar 80 gramos de agua. Entonces por aquí yo voy a escribir un dato que es que la masa de agua es igual a 80 gramos. Desde una temperatura inicial. Entonces ahora tengo una temperatura inicial de, de 26.5. Y tengo una temperatura final de 48. Tengo T sub I y T sub F, además de eso me está arrojando, me está diciendo que el calor específico del agua es 4.184. Entonces ya aquí tengo datos que me permiten resolver el ejercicio. Tengo que la masa del agua son 80 gramos, tengo que la capacidad calorífica del agua es 4.184 pero en la diapositiva que vemos acá, ¿no? 4.186, acostumbrémonos a trabajar con el 4.186. Las unidades de la capacidad calorífica espe específica del agua son julio sobre eh, gramos por grado centígrados Además de eso me está dando eh, valores como la temperatura final de sus f son 48 grados. Y me está dando datos como la temperatura inicial T sub I, que son 26 grados son Celsius. Entonces voy a presentar los mismos colores. Esta es la temperatura inicial. Se combinaron los colores. Y esta es la temperatura final. Listo, ahora con estos datos ya yo puedo empezar a calcular Q, que es el trabajo, perdón, el calor. Q para este efecto va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica específica por el diferencial de temperatura. Entonces, Q va a ser igual a la masa, que son 80 gramos, por la capacidad calorífica del agua, que es 4.186. Julio sobre gramos, grados centígrados, por diferencial de temperatura, que es la temperatura final, 48, menos la temperatura inicial, 26. 48 menos 26, eso me da 22, entonces la operación matemática que tengo que hacer es 80 por 4.186, Julio sobre gramos, grados centígrados, por... 22 grados centígrados. Aquí se cancelan grados centígrados con grados centígrados, gramos con gramos, y todo esto me queda en pulso. Entonces, la, el calor que yo necesito para calentar 80 gramos de agua desde una temperatura de 48 perdón, de 26 hasta 48 grados centígrados es básicamente 7.300 67,4 julios. O esto, si nosotros queremos, para que se vea mucho más bonito, lo pasamos al kilo Es decir, que mil julios equivalen a un kilo julios. Aquí con julios. Y esto es 7.37 kilo esta es la respuesta del ejercicio. No sé si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a este punto. Si está todo claro. Como les comentaba, este es uno de los ejercicios más fáciles que hay. Simplemente aplico la fórmula de calor, que es esto. Voy a cerrar aquí en rojo. Y con esa fórmula calculo Q. Entonces, como Q me dio de signo positivo, quiere decir que yo tengo que introducirle al agua exactamente 7.37 kJ para llevar 80 gramos desde una temperatura de 26 hasta una temperatura de 48. Bueno, antes de seguir con el próximo ejercicio, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicarles también una unidad derivada de la energía que se conoce como caloría. Supongamos que nosotros tenemos un gramo de agua. Así que tengo un gramo de agua está inicialmente a 4 grados centígrados y yo quiero elevar la temperatura a 5 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto calor necesito para aumentar a un gramo de agua la temperatura de 4 a 5? Simplemente aplico la fórmula Q es igual a la masa, un gramo, por la capacidad calorífica 4.186 julio sobre eh, gramos por grados centígrados por el diferencial de temperatura, la temperatura final es 5 y la temperatura inicial es 4. 5 menos 4 me da 1 y es delta T, entonces es igual a 1, grado centígrado. Por ende aquí puedo cancelar grado centígrado, grado centígrados, gramos con gramos. Daría 4.186. 4.186 julios. Ahora, esta unidad que está aquí, 4.186 julios. Es en la energía necesaria para aumentar en un grado centígrado un gramo de agua. Y esto se conoce en físicoquímica también como caloría. Entonces, esto es igual a una caloría. Entonces, la caloría o una caloría es básicamente la energía necesaria para aumentar un gramo de agua en un grado centígrado. O sea que se surge una nueva equivalencia: es que una caloría son 4.186 Julios. La caloría se usa bastante en el sistema inglés, unidades, nosotros estamos en el sistema internacional, usamos en la mayoría de lo posible, en la medida de lo posible, vamos a usar siempre julios o kilojulios. Los libros de que se encuentran en inglés trabajan bastante con calorías. Simplemente tengan en cuenta que, no sé, que para determinar para convertir de calorías a julios, simplemente hay que usar este factor de conversión. Voy a seguir con el siguiente ejercicio. Y este, ¿cuánta energía es requerida para fundir 75 gramos de hielo? Y me hablan del calor latente de fusión del agua, que es igual a 334 julios sobre gramo. Entonces, aquí el ejercicio no me habla de diferencial de temperatura simplemente me está hablando de un calor necesario para fundir esto, quiere, o esto implica que hay un cambio de fase ¿cuál es el cambio de fase? El, el agua va a pasar de estado sólido hielo estado sólido va a pasar a estado líquido cuando hay un cambio de estado y psicoquímica, la ecuación que tenemos que usar para calcular esa energía para convertir el agua que está unida, estructura cristalina, a un agua que está menos, eh, con mayor entropía, es la fórmula de calor latente. Para calcular el calor latente o para calcular ese calor, usamos la fórmula de la masa por el latente de ese cambio de estado. En este caso de sólido a líquido, el cambio de estado se llama fusión. Y por ende, el latente que tenemos que usar es el latente de fusión. El latente de fusión, este que estoy señalando acá, es el que tenemos que usar. La masa son 75 gramos y el latente de fusión, el enzimo está dando, son 334 pulidos sobre gramos. Por ende, es sencillo calcular el calor necesario para fundir 75 gramos de hielo, igual a 75 es la masa de hielo por el calor latente, que es 334 con, con sobre gramos. Esto que está aquí, el mismo calor latente o latente de fusión, son estas unidades que tenemos acá. Para hacer esta operación matemática, simplemente esto da 75 por 334, le da 25.000, 50 Aquí puedo cancelar gramos en gramos, y me queda esto en julios. Me da 25.050 julios. Como estos números son bastante grandes, es, eh, no es mandatorio, pero sí es eh, recomendable convertirlo en kiloculios. En julios son kiloculios. Esto sería igual entonces a 25 kiloculios. 25.000, 0.50 entre 1.000, bueno, si es más exacto, 25.1. Julio, julio, mirá este, está el factor de conversión que usé. 1.000 julios son 1 ejercicio este es uno de los más sencillos también que hay, entre el primero como el segundo, básicamente lo que nosotros hicimos acá fue eh, calcular el calor usando esta expresión. Acá, como hay un cambio de estado, de usar esta otra ecuación. Me estoy cerrando acá en rojo. Si, si el ejercicio me hubiese hablado, o me estuviera hablando de que el, el, hielo se, perdón, que el agua se convierte en vapor, entonces la, el latente que tendría que haber usado hoy sería el latente de vaporización. Más adelante vamos a resolucionar un ejercicio que, tiene, que involucra... Eh, todo el calor necesario para convertir hielo en vapor para convertir hielo en vapor no, no existe, el agua no tiene un calor de sublimación entonces tenemos que hacerlo secuencialmente de sólido a líquido y de líquido a, a vapor sigamos con el ejercicio número 3 y este tiene que ver o habla mucho sobre lo que Vieron en el laboratorio de la día de ayer. Es un trozo de 70 gramos de metal a 180 grados centígrados. Se deja caer en una cubeta que contiene 400 gramos de agua a 25. Eh, yo voy a, hacer, a, a marcar, a señalar... Un voy a señalar... Eh, todo lo que corresponde al metal de este color rosado. Entonces, la masa del metal de momento son 180 gramos. La temperatura del metal, perdón, son 70 gramos y la temperatura son 180 grados centígrados. Ahora voy a señalar en otro color lo que corresponde al agua. La masa del agua son 40 gramos de agua, 400 por y la temperatura inicial del agua son 25. Ahora lo que tienen en común los dos es que la temperatura final de la mezcla, tanto del agua como del metal, es 28. Y me piden que calcule la capacidad calorífica del metal. Me están pidiendo que calcule C sub E del metal, la capacidad calorífica del metal. Esto es C sub E. Entonces el ejercicio, lo primero que me pregunta es C sub E del metal. Darle con una M arriba esta es mi incógnita inicial en el ejercicio c Bueno, ahora voy a anotar acá todos los datos que yo tengo tanto del metal como del agua del metal tengo que la masa la masa del metal son 70 gramos del metal tengo que la temperatura inicial del metal son 180 grados y bueno, de, de esto es común es solamente para el metal. Tengo que la masa son 70 gramos, que la temperatura inicial son 180 grados. A este lado de acá voy a notar, eh, voy a notar el, lo todo concerniente al agua. La capacidad calorífica del agua la conozco y es 4.186 julios sobre gramos grados centígrados, esto valor no lo conozco la capacidad calorífica del agua eh, la masa del agua la masa del agua son 400 gramos, gramos y la temperatura inicial del agua también la conozco, la temperatura inicial del agua es 25 grados centígrados vamos a marcar esto del mismo color del de agua y el agua tiene una capacidad calorífica de 4.186, eh, la masa del agua es 40 gramos y la temperatura inicial del agua es 25. Lo que es común para ambos es la temperatura final. Entonces, F, tanto para el metal como el agua, son 28 grados centígrados. Marcarlo en el mismo color de la temperatura final. Listo, entonces, por un lado, ya yo tengo, ya conozco. Eh, todos los valores y conozco las incógnitas. En este ejercicio en particular, debo notar lo siguiente, el metal está a 180 grados centígrados, es la temperatura del metal, y el agua está a 25. Luego la temperatura del agua sube a 28, y la temperatura del metal baja a 28. Esto quiere decir que el metal de alguna manera perdió calor, y el agua, de alguna manera, aumentó el calor. Para haber aumentado el calor, sube la temperatura. El metal, para perder calor, debe disminuir la temperatura. Entonces, en termodinámica, yo establezco el siguiente equilibrio. Que el calor que pierde el metal, va a ser igual al calor que está ganando el agua. Entonces, noten esto. Como el metal pasa de 180 a 28, quiere decir que hay pérdida de calor, ese delta es negativo. Y si el agua pasa de 25 a 28, quiere decir que hay aumento en el calor, por eso este signo es positivo. Entonces, al aplicar este, esta igualdad, esta igualdad de acá, yo puedo empezar a reemplazar los valores del calor, aquí no hay cambio de fase por ningún lado, a pesar de que sí lo hay, si hay un cambio de base, porque el metal está a 180 grados, grados centígrados, y al meterlo en agua que está a 25, lo primero que va a hacer es eh, vaporizar agua. Pero en este tipo de ejercicio no consideramos que el agua se vaporiza. Consideramos que no hay una vaporización de agua, simplemente que el metal está a 180 y luego se enfría a 28. Y el agua no sufre ningún cambio de estado. Entonces ya yo tengo aquí la expresión de que el calor que perdió el metal es negativo, va a ser igual al calor que está ganando el agua, calor positivo. La ecuación para calcular el calor del metal, el metal, va a ser igual, el Q del metal va a ser igual a la masa, perdón ¿okay? a la masa del metal, por la capacidad calorífica del metal, por ese diferencial de temperatura que sufre solamente el metal. Como el, esto es lo que está perdiendo el metal, debe tener un signo negativo ahí. El metal está perdiendo calor, está cediendo calor. Y el agua está ganando calor, va a ser igual a la masa del agua, por la capacidad calorífica del agua, el estado líquido, por el diferencial de temperatura del agua. De esta expresión que está acá, para el metal, lo único que no conozco es esto. Y de hecho, eso es lo que me está pidiendo que calcule. Para el agua, para el agua, a ver, conozco todo, todo esto. Todos estos valores los conozco para el agua. Y del metal conozco tanto. con otro color: conozco tanto la masa del metal como el diferencial de temperatura? Lo puedo calcular, simplemente voy a tener que derivar cuánto es la capacidad calorífica del metal. Yo puedo hacer un despeje de toda esta expresión, la capacidad calorífica del metal va a ser igual a la siguiente expresión. Menos, porque hay un menos acá, este menos lo coloco aquí. Y toda esta expresión que de arriba, masa del agua, capacidad calorífica del agua, diferencial de temperatura del agua, sobre la masa del metal por diferencial de temperatura del metal. Los diferenciales de temperatura son la temperatura eh, final, que es la misma para ambos, menos la temperatura inicial, que es diferente para cada uno de los otros. Entonces, se si que el metal, va a ser igual a la masa del agua, me regreso al ejercicio, son... Exactamente 400 gramos, y la raya divisoria, 400 gramos, por la capacidad calorífica del agua, sobre un tipo de 4,186, julio sobre gramos, grados grado centígrado, por, raya, por diferencial de temperatura, abro paréntesis, la temperatura final son 28 Estoy mal, 28 grados centígrados y la temperatura inicial del agua eran 25. Todo esto dividido entre la masa del metal, que es equivalente a 70 gramos. Recuerden aquí el signo negativo. La masa del metal que multiplica al diferencial de temperatura. El metal, la temperatura final fue 28 grados centígrados menos. La temperatura inicial del metal eran 180 grados centígrados. Para realizar esta operación matemática, 400 por 4.186 por 3, 28 menos 25 a 3, 5.000, entre 70, entre 180 menos 28. 0.47 472 Julio sobre gramos por grado centígrado ¿Cómo llego a las unidades? Bueno, aquí originalmente se cancelan estos gramos con estos gramos se cancelan estos grados centígrados con estos dos grados centígrados de acá y abajo quedan gramos, que es el mismo gramos y los grados centígrados de estas dos expresiones. La capacidad calorífica del metal, entonces, es igual a 4.170 y 3.472. Esto es lo que me estaba pidiendo el ejercicio que calculara y ya se calculó. Noten algo, y es que la capacidad calorífica, de cualquier sustancia, de cualquier material, por lo general, siempre tiene que ser mayor que cero. No podemos tener capacidades caloríficas negativas, todo esto tiene que ser siempre mayor que cero. ¿Alguno de ustedes tiene duda con respecto a este punto? Profe, en cuanto en cuanto a la, en la división, que el 28 menos 180 da como 100, menos 152 multiplicado por el 70, ¿no es algo porque no se le coloca el signo negativo? Sí, mira, lo que pasa es que aquí esto, esta expresión de abajo me da negativa, ¿cierto? Porque 28 menos 180, esto me da menor que 0, pero la ecuación aquí tiene un signo negativo, entonces menos por menos eh, da más. La ecuación okay, la okay. ecuación tiene un signo negativo ahí, este, este menos que estoy resaltando ahí. Él viene de este menos de acá. Pasarlo a dividir menos la masa del metal por la densidad del metal. Les, les comento, esta expresión de acá arriba, 400 por esto, todo esto es positivo. Todo esto da positivo porque 28 menos 25 es 3, por 4.180 por 400 es positivo. Con este signo negativo, lo de arriba es negativo. Acá, 28 menos 180 me da negativo. Entonces tengo un negativo arriba, un negativo abajo, menos por menos, es Entonces, eh, si la providencia me permite, voy a realizar una pequeña pausa de unos 5 o 6 minutos mientras tomo fuerza nuevamente, dado que la cirugía todavía no es... No me cortaron los puntos, entonces pues todavía sigo un poco convaleciente, tengo la herida ahí todavía abierta, entonces vamos a tomar un pequeño break, un momento de unos... 5 o 6 minutos, son las 11 y 18. A las 11 y 25 estamos acá otra vez. Sí, profe. Listo. Eh, bueno, antes de continuar, eh, ¿hay alguna duda con respecto a los ejercicios? ¿Quién, ¿Quién tiene eh, alguna duda? ¿Qué fue lo que no le quedó claro? Podemos eh, hacer eso antes de continuar. Repito, aquí las ecuaciones que vamos a usar, o que estamos usando, son básicamente estas que están acá. Calor igual a M por, por calor específico, sobre, por diferencia de temperatura. Y aquí tenemos los diferentes calores específicos del agua en diferentes estados de agregación, tanto como los latentes de fusión y latentes de vaporización. Bueno, ya que no hay duda, vamos a seguir entonces con este otro ejercicio, que está un poco más complejo, es de la misma, está relacionado con el ejercicio anterior, pero este implica un poco más de cómputo y de paciencia y de cuidado la matemática que vamos a emplear, es básicamente una barra de hierro de 100 gramos, una barra de hierro de 100 gramos, la sumergimos en 200 gramos de agua que inicialmente estaba a 25, me está preguntando por la temperatura de equilibrio, además de eso está, el ejercicio me está mostrando que el calor específico del hierro, esta es la masa de hierro, el calor específico del hierro, es esta, además de eso me está dando que la temperatura inicial del hierro es 95 grados centígrados por otro lado tenemos el agua cuya masa son 200 gramos y su temperatura inicial es 25 grados centígrados, además de eso yo debo saber cuánto es la capacidad calorífica del agua que como le he venido mencionando es 4.186 se supone el agua 4.186 julio sobre gramos por brazo entonces con todo esto es estos datos sobre eso se me está preguntando básicamente por esto me está preguntando por la temperatura final este va a ser mi eh, va a ser mi incógnita en el ejercicio cuánto es T sub F, temperatura final y voy a anotar acá los datos del metal el hierro tiene una masa de hierro de 100 gramos, tiene una capacidad calorífica de 0.45 julios sobre gramos por grado centígrado y tiene una temperatura inicial del hierro de 95 grados centígrados. Todos estos datos que están aquí son de el hierro. Tengo masa, capacidad calorífica y temperatura inicial. Por el otro lado vamos a tener los datos del agua. vamos a separar una línea vertical para el agua. Tengo que la masa del agua, son 200 gramos. Tengo que la capacidad calorífica del agua, 4.2. 186 julio sobre gramos grados centígrados, y que la temperatura inicial del agua son 25 grados centígrados. Ahora bien, cuando nosotros estamos intentando resolver uno de estos ejercicios, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dado que eh, el hierro está perdiendo calor y el agua está ganando calor, la temperatura final, la temperatura de equilibrio, debe estar en el rango de estas dos temperaturas, debe ser menor que 95, debe ser mayor que 25. Si la temperatura final me da mayor a 95 o menor a 25, el ejercicio tiene algún error y hay que regresarlo juntos, Entonces, la temperatura de equilibrio siempre debe estar en el rango de temperaturas de la más caliente, que es 95, a la más fría, que es 25 no puede salirse de ese rango. Entonces, de este ejercicio ya digo, voy a, a exponer lo siguiente, como por, primer, por ley de la conservación de la materia o también tomando una consideración, dado que el hierro está caliente y se enfría, quiere decir que perdió calor, es decir, que Q de hierro es negativo y esto debe ser igual, como la energía no se pierde ni se destruye. Solamente se transfiere, debe ser igual a todo el calor que está ganando el agua. Entonces yo puedo escribir estas dos expresiones eh, en su derivación, la fórmula del calor, para poder entender cómo voy a calcular la temperatura final. Entonces voy a escribir el Q del hierro, que es negativo, va a ser igual a la masa del hierro, por la capacidad calorífica del hierro, por, abro paréntesis, temperatura final, menos temperatura inicial del hierro. Cierro aquí el paréntesis, esto va a ser igual a positivo, la masa del agua, por la capacidad calorífica del agua, por, abro paréntesis, temperatura final, menos temperatura inicial del agua. ¿Sí? este dato que voy a resaltar en amarillo, es que el ejercicio me está bien, está hablando de la temperatura final. El resto de todos estos valores los conozco, simplemente voy a, a empezar a aplicar matemática para despejar F en cada una de las dos expresiones. Así, entonces si empiezo a despejar F, esta expresión que está aquí, Voy a escribirla, voy a desarrollar eh, esto por esta expresión y luego por esta otra expresión. Y luego esto es un F y luego por el del agua. Entonces, a realizar esa operación, tengo que menos la masa del hierro por la capacidad calorífica del hierro por la temperatura final más la masa del hierro por la capacidad calorífica del hierro, por la temperatura inicial del hierro, que va a ser igual a, más la masa del agua, por la capacidad calorífica del agua, por la temperatura final, menos eh, la masa del agua, por la capacidad calorífica del agua, por la temperatura inicial del agua. Entonces voy a marcar aquí lo que necesito despejar, y es este es F de aquí, y este es F de acá. Y como, siguiendo la misma notación, el hierro, lo tenemos aquí de este color eh, naranjado, o en rosado. Entonces estos datos que voy a marcar acá son para hierro, estos datos que están aquí son para hierro lo mismo el agua está de color azul, Entonces, todo esto que está aquí es de agua, y son estos datos que voy a marcar acá agua y todo esto es de agua. Entonces esta expresión que es matemática que está aquí voy a agrupar en un solo lado de la expresión todos los términos que tengan peso f. Para ello voy a tomar lo siguiente esta expresión que está aquí sumando, la voy a pasar al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. A, el que está restando la voy a pasar al lado derecho a sumar. Y esta otra expresión que está aquí, que está restando, la voy a pasar al lado izquierdo también a sumar. Entonces esta expresión me queda reescrita de la siguiente manera. Esto queda acá, pasa hierro por la capacidad calorífica del hierro por la temperatura inicial del hierro. Ahora, esto que está acá, que lo voy a pasar por este lado, más la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por la temperatura inicial del agua, ser igual a esta expresión, queda tal cual como está ahí, masa del agua por C sub e del agua por la temperatura final. Ahora, esta expresión que está aquí, para el otro lado, es decir, la más... Eh, masa del hierro, por C sub e del hierro, por la temperatura inicial del hierro. Listo, voy a señalar nuevamente en los mismos colores para seguir la misma notación. aquí tengo temperatura final, acá tengo temperatura de la hora, cuando se me equivoqué. C sub F ahora sí, voy a marcar C sub F C sub F eh, esto que está acá es del hierro esto que está acá es del agua bueno, esta expresión que está aquí es del agua y esta otra expresión que está aquí corresponde a los datos de, de, de, de hierro Ahora, aquí en la derecha tengo T sub F, que es el factor común. Simplemente factorizo T sub F. La factorización, esto aquí me queda igual a T sub F. Multiplica a, a la masa del agua por la capacidad calorífica del agua, más la masa del hierro por la capacidad calorífica del hierro. Y todo esto es simplemente factorizando T sub F. Y ahora, para despejar a este subjefe, este, este, toda esta expresión pasa a dividir a toda esta otra expresión, quedándome la siguiente expresión para calcular la temperatura final, va a ser igual a toda esta expresión, toda esta, dividido con esta otra. Esta. Sería la masa del hierro, porque se sucede el hierro, con la temperatura inicial del hierro, más la masa del agua, por el sexo E del agua, por la temperatura inicial del agua, dividido entre la masa del agua, por el sexo e del agua, más la masa del hierro por el sexo E del hierro. Y ahí ya tengo la expresión para calcular la temperatura final, Simplemente aplicar eh, matemáticas básicas, multiplicaciones, de origen teniendo en cuenta estos datos que están acá arriba. Estos aquí. Sí, me bueno, voy a traer por acá abajo. Entonces, simplemente reemplazar aquí, usando matemáticas básicas. Tanto en la masa del hierro, resaltarlo en los mismos colores. Aquí que todo esto es hierro, todo esto que está acá es hierro y todo esto que está acá es agua. Propongo una pregunta: ahí no se pueden cancelar valores semejantes. No se pueden cancelar, no, no, porque son expresiones. ¿Te tocaría de alguna manera resolver toda esta fraccionaria y poder cancelar valores? Solamente podrías cancelar valores si se trata del mismo material. Si, por ejemplo, se tratara de agua caliente que entra en agua fría, eh, tendrías entonces que las capacidades caloríficas de aquí las puedes factorizar y las cancelas. Simplemente se trata del mismo, de una mezcla del mismo material. En este caso estamos mezclando hierro con agua, entonces no podemos cancelar. Entonces esto va a ser igual a la masa del, del hierro, son 100 gramos por 0.45 julios sobre gramos de, de centígrados, por la temperatura inicial de hierro, que estaba a 95, más... La masa del agua, que son 200 gramos, por la capacidad calorífica del agua, de 4.186, cumple sobre gramos por gramos centígrados, por la temperatura inicial del agua, que son 25. Todo esto dividido entre la masa del agua, que son 200 gramos, Por la capacidad calorífica del agua es 4.186 julios sobre gramos por grado centígrados más por otro lado tenemos la masa de hierro que son 100 gramos por 0.45 julios sobre gramos por grado centígrados si te das cuenta aquí ninguna o sea no hay un factor común en estas dos expresiones yo pueda cancelar y sí, si podría factorizar 100, pero no tengo una mejor manera sin conocer los datos de simplificar esta expresión simplemente una operación matemática eh, la realizamos voy a ocupar la calculadora para ver cuánto da la temperatura inicial punto cuatro cinco cuatro 2.5 ciento 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 a mí me dio 28.57 grados centígrados. El valor que estaba buscando, 28.57 grados centígrados. ¿Cómo comprobo si esto está bien o está mal? Simplemente tomando que la temperatura final es menor que la temperatura inicial del hierro, menor que 95, y es mayor que la temperatura inicial del agua, 25. El resto es eh, básicamente matemática, de hecho si ustedes quieren esta expresión que está aquí, la pueden tener en cuenta para un próximo ejercicio, no van a desarrollar toda esta demostración matemática, sino que simplemente van a emplear, emplear esta ecuación para calcular la temperatura final, conociendo datos como la masa, los calores específicos y la temperatura inicial de cada uno de las. Dos sustancias que estamos mezclando. Esta expresión que está aquí la pueden usar para calcular temperatura final. O sea, no tienen necesariamente, si no lo quieren, eh, desarrollar toda esta descomposición matemática para llegar al cálculo de la temperatura final. Eh, ¿Quedó este ejercicio claro? No sé si ¿Alguno de ustedes tiene duda? Listo, y si quieren revisar, supongo, el preciso nuevamente, ahí está, listo, en este ejercicio lo que vamos a intentar ilustrar es cómo llegamos a la temperatura final teniendo en cuenta lo siguiente me están dando unos datos de que el hierro una barra de hierro de 100 gramos la mezclan o la sumergen en 200 gramos de agua hasta acá. y por un lado entonces me piden calcular la temperatura final de la mezcla Pidiendo que el pulete es Yo lo primero que hago es proceder a anotar los datos conocidos, tanto de hierro como del agua, pues separado, para tener una clara idea de qué es lo que necesito resolver. Del agua no, en el ejercicio no me están hablando de la capacidad calorífica, pero yo debo asumir o debo conocer este valor, como les dije al inicio de la clase, vayan teniéndolo en cuenta porque lo vamos a estar utilizando Bastante regularidad. La capacidad calorífica del agua es 4.186 gra gramos sobre grado centígrados. Entonces, para el hierro, tengo que la masa del hierro son 100 gramos, porque el ejercicio he aquí me está hablando que son 100 gramos. Tengo que la capacidad calorífica es 0.45 y que la temperatura inicial, por un momento... Listo. Entonces les seguía comentando la temperatura final del hierro son 95, temperatura inicial del hierro son 95 grados centígrados. Por el otro lado para el agua tengo que la temperatura, perdón, la masa del agua inicialmente fueron 200 gramos y la temperatura a la cual se encontraba el agua eran 25. Todos esos datos están reportados aquí hierro y agua. Ahora lo que debo recordar es lo siguiente. Para, en termodinámica, por el principio de conservación de la materia, que se deriva en la primera ley de la termodinámica, no hay cambio en, el, en la energía interna. Delta U debe ser igual a cero. ¿Sí? Y este delta U debe ser igual a el calor más el trabajo. Este ejercicio, lo que estamos haciendo de calorimetría, el trabajo lo despreciamos porque estamos considerando que el volumen es constante. Por ende, todo el calor va a ser igual al calor del hierro más el calor del agua. Y esto es igual a cero. Si aquí después uno a la otra, yo puedo obtener la siguiente expresión. Que el Q del hierro es igual al Q del agua, dado que esto es igual a cero, si paso... El hierro a restar al otro lado me queda que menos Q del hierro igual a Q del agua. Que esta es la expresión que está escrita acá. Que básicamente me habla que todo el calor que pierde el hierro va a ser igual a todo el calor que gana el agua. Si el hierro está perdiendo, como hay una conservación de la energía, el otro entorno o el otro sistema debe estar ganando. Si uno pierde, el otro gana y viceversa. Para mantener el equilibrio en conservación de la energía. Ahora, la expresión que me permite calcular el calor del hierro es igual a la masa del hierro por la capacidad calorífica del hierro por el diferencial de temperatura, delta t. Este delta t es nada más que la temperatura final, o temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial a la cual se encontraba el hierro. Noten que este signo negativo que está aquí, yo lo reproduzco aquí está reproducción. Al otro lado de la expresión tengo que la masa del de, calor del agua va a ser igual a la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por el delta T, diferencial de temperatura. Es nada más que la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta temperatura final y esta otra temperatura final son las mismas, dado que el sistema llega a un equilibrio. Entonces yo tengo que calcular esa temperatura, tengo que despejar esa temperatura. Está dentro de paréntesis y multiplicaciones, lo que debo hacer es eh, aplicar la propiedad distributiva y multiplicar esta expresión por esto, y, me, y obtengo esto. Masa de hierro, con calor específico del hierro por la temperatura final, con el signo negativo todavía reproducido. Ahora menos con menos, ya más, y tengo que masa del hierro, por calor específico de hierro, por la temperatura final, aquí está esta otra parte de la expresión, al otro lado del, del signo igual que está sucediendo, está sucediendo que al multiplicar masa del agua por se sucede por esta expresión, reproduzco esto que está aquí, y el signo positivo ahí está, sigue siendo reproducido, ahora más por menos, a menos, y es este menos que ustedes ven acá, entonces la masa del agua, por, se sugiere el agua por la temperatura inicial del agua. está acá. Ahora tengo una expresión matemática bastante compleja que tiene mi variable a encontrar. Este F en ambas partes de la expresión. Lo que uno hace en este caso es eh, agrupar términos semejantes. Entonces esta parte de la expresión, yo la paso del otro lado a sumar. Y esta otra parte de la expresión que no tiene términos semejantes con esto, yo la paso al otro lado a, resta, a sumar también porque tiene un signo positivo, negativo adelante Entonces la parte izquierda de la expresión me queda um, esto, que lo dejé tal cual como estaba, esto es esto que está acá, y esta otra parte de la expresión que pasó acá a sumar. Igual a esta expresión, y aquí dejé de escribir el signo más, pero aquí va un signo más, y este signo negativo que está acá, al pasarla a este lado, pasa como positivo. Para simplemente agrupo términos término se un factor común de la temperatura final, y esta es la temperatura final, que multiplica a la masa del agua, por el sexo del agua, más, al otro lado tenemos el hierro, la masa del hierro por el del hierro ustedes multiplican esto por esto, multiplican esto por esto, y luego esto por esto, para obtener la expresión que está acá arriba. Ahora simplemente lo que hice, esto se borró aquí, fue despejar este F. No sé qué pasó, pero ahí se borró. Igual bueno, ustedes despejan este F y van a obtener que al final la temperatura de equilibrio es 28 grados centígrados. No sé qué van a pasar. Bueno, y apareció nuevamente. Listo. Entonces les comentaba que... Uh, ...esta parte de la expresión permanece igual... ...simplemente aquí despejo F... ...todo esto que está acá pasa a dividir... ...y me queda que entonces T ...es igual a esta expresión que está acá arriba... ...sobre esta otra expresión que está acá abajo... Enlazando los valores obtengo que al final la temperatura de equilibrio o la temperatura final para ambos materiales es de 28.5, lo cual eh, no contradice o de alguna manera me expresa los resultados del ejercicio, que están sólidos porque la temperatura final es superior a la más fría, que es 25, e inferior a la más caliente, que es 96, está dentro de ese rango, por ende esta temperatura fija. asumimos que está bien resuelta. Vamos a seguir. Aquí voy a necesitar apoyo de alguien que vaya calculando la masa molar del cloruro de calcio. Por favor. Cualquiera de ustedes, por favor. Si están sus posibilidades, van calculando la masa molar del cacl 2 Listo. Entonces, en este ejercicio, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué podemos ir expresando con respecto al ejercicio? Tengo que esto se realiza en un calorímetro de poliestireno expandido o de icopor y van a disolver 2.6 gramos de cloruro de calcio en 260 gramos de agua. El agua inicialmente estaba a una temperatura de 23 y luego la temperatura del agua fue de 26.4 grados centígrados. Están preguntando que es la entalpía de disolución vamos a llegar entonces a eso. Voy a hacer una pequeña consideración y es que en el calorímetro, el copor, ya no hay inicialmente habían eh, 260 gramos de agua. Y luego le añadieron, y esta agua inicialmente estaba a 23 grados centígrados, Después le añadieron cloruro de calcio, y el cloruro de calcio, en una, esta molécula se hace L2, cuando se disuelve en presencia de agua, genera CA2+, más, más dos iones cloro Esta disolución es una reacción exotérmica, y esta reacción exotérmica fue lo que hizo que el agua se calentara de 23 a 24 vamos a escribir esto nuevamente de manera vamos a borrar ese desastre de calorímetro ok listo, entonces la reacción global del cloruro de calcio como se había escrito anteriormente allí es la siguiente, tenemos que el, CACL, el CaCl2, en disolución, no hay agua presente, se disuelve como un ion de calcio 2+, más, más dos iones de cloro menos. Esta reacción es exotérmica. ¿Qué quiere decir que es exotérmica? Que libera calor. Esta reacción le va a proporcionar calor al agua reacción de, la, de esta reacción se le va a proporcionar a la entonces me están preguntando por la entalpía de solución es decir, más o menos qué calor es el que ocurre cuando se disuelve un mol de esta molécula y para calcular ese calor yo tengo como referencia el agua porque el agua es la que se calienta la reacción libera calor pero el agua es mi reservorio que va a calentarse, entonces dependiendo del calor, el calor necesario para calentar el agua va a ser el mismo calor de la reacción. Entonces lo primero que debo hacer en este ejercicio es calcular el calor del agua. Entonces el calor del agua va a ser igual a la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por el diferencial de temperatura, de temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la masa del agua son, inicialmente son 260 gramos por la capacidad calorífica de 4.186, un v sobre gramos por grado centígrado por, abro paréntesis, temperatura final del agua, el agua llegó a una temperatura de 26.4 grados centígrados, menos la temperatura inicial, estaba inicialmente a 23 grados centígrados. Toda esta expresión, 26.4 menos 23 me da 3.4 por 260. Toda esta expresión me da N por 60 por 4.186 por 3.4. Me da 3.700.4. En esta expresión, este calor del agua me dio 3.700, no, este es Q del agua. Y me dio positivo, esto me da positivo porque el agua es la que está absorbiendo el calor. Entonces, eh, si esto fue lo que absorbió el agua, el calor de la reacción debe ser esto, pero negativo. O sea, lo que liberó la reacción, el Q de la reacción, debe ser igual a lo que liberó el agua, a menos Q del agua. Es decir, que el calor de esta reacción, el Q de la reacción de disolución, es igual a menos de 4 pulver. Esto voy a pasarlo a kilojules. Esto me da 3,7 kilojoules. Ahora, ese valor que me está preguntando es en la entalpía de disolución. Este valor que le pongo aquí, de disolución, es igual simplemente al calor sobre la y ahora el calor ya lo tengo acá simplemente deseo o tengo que calcular, calcular las moles. Para ello uso el peso molecular. Aquí voy a hacer un paréntesis y tengo que la molécula es CA, 2 Entonces el peso molecular va a ser igual a lo que pesa el calcio, aproximadamente 40 gramos, más lo que pesa el cloro, 35.45 gramos mol, mol por 2 porque la molécula tiene dos átomos de cloro. Esto, si es no estoy mal, ¿Quién, ¿quién ha hecho el cálculo? Pues 35 por 2 da 70.9. 110,98, profe. Gracias. Entonces, la, el cloruro de calcio pesa 110.98 gramos por mol. Y al principio del ejercicio, eh, se dice, me dicen que están disolviendo 2.6 gramos de cloruro de calcio entonces voy a pasar esos gramos a moles las moles de cloruro de calcio sea cl2 va a ser igual a 2.6 gramos por un mol que se sea cl2 pesa exactamente 100 ¿verdad ¿no? pesa 100 pese a 110.98 y esto da 0.6 entre eso 0.6 entre 110.98 me da 0.023 0.023 Moles de SA, 2 Entonces, el calor, la entalpía de disolución es simplemente el calor entre los moles, va a ser igual al calor que acá arriba está, menos 3.7, que tiene que ser negativo, menos 3.7 es, sobre las moles, 0.023 moles, y la entalpía de disolución entonces es igual a 3.7. Entre eso me da 157.9 kilojulios por mol. Es decir, que si yo disuelvo una mol de cloruro de calcio, el calor que se va a liberar es 157.9 kilojulios. Vamos a recapitular un momento este ejercicio. Listo. Entonces, empezamos nuevamente a recapitular este ejercicio. Tengo por un lado que eh, agua, tengo que estoy disolviendo eh, cloruro de calcio en agua. Sí, tengo que la masa del agua son 260 gramos y la temperatura inicial del agua eran 23 grados centígrados. Por otro lado, estoy echando, estoy añadiendo, perdón, cloruro de calcio en el agua. Y pasa que al final del tiempo, cuando se alcanza el equilibrio, la temperatura de esa disolución fue de 26,4 grados centígrados. El ejercicio me está preguntando por la entalpía de disolución del agua. Muy seguramente. El ejercicio me preguntará eh, o me pide que calcule el calor necesario o el calor que ocupa que se disuelvan 2.6 gramos de cloruro de calcio en 260 gramos de agua. Entonces lo que yo te, debo entender de alguna manera es que el calor de la reacción, ese calor que libera la reacción, va a ser absorbido por el agua serán absorbido por el agua. Es decir, que cualquier cambio o cualquier aumento en el calor del agua está determinado solamente por lo que le proporcionó la reacción. Entonces, yo puedo calcular el calor del agua conociendo la masa del agua, la capacidad calorífica del agua y ese cambio en la temperatura. Por ende, yo obtengo que al final el calor del agua son... 3.700.4 julios. Ahora, eso fue lo que el agua absorbió. Por ende, lo que, lo que el agua ganó, por ende, la reacción tuvo que, haber, tuvo que haber liberado calor o perdido calor. ¿Qué cantidad lo que absorbió el agua pero negativo? ¿Sí? El calor de la reacción igual a todo el calor que ganó no el agua pero negativo, dado que la reacción es la que está perdiendo calor. Ahora, el calor de la reacción en, julios, en kilojulios es menos 3.700, menos 3.7 kilojulios. Por Ahora, la, el ejercicio me pregunta básicamente por la entalpía de disolución. Las entalpías son cantidades molares. Eh, quiere decir que yo debo llevar ese calor a moles. O debo calcular ese calor por mol. Quiere decir que el calor de la reacción sobre las moles me va a dar la entalpía de solución. Por un lado entonces voy a calcular las moles de cloruro de calcio. Tengo que el cloruro de calcio es una molécula que consta de dos átomos de cloro que pesa 35.45 y un átomo de calcio que pesa 40 gramos por. Si yo multiplico 35.45 por 2, eso me da 70.9, y eso sumado con 40 me da 110.98 gramos por mol. Eso es lo que pesa un mol de cloruro de calcio. Pero el ejercicio en su principio me dijo que tomaban exactamente 2.6 gramos de cloruro de calcio. Si esto fuera lo que, lo que tomaron inicialmente, 2.6 gramos de cloruro de calcio, y yo usando el peso molecular, 110.98, esto, mol, esto es lo que las moles iniciales que me da el ejercicio. Ahora, como ya conozco el calor, y ya conozco las moles, puedo calcular la entalpía de disolución. que Es la, el calor sobre las moles, y me da menos 157.9 kiloculios por mol. Entonces, si yo disuelvo un mol de cloruro de calcio en suficiente agua, lo que el calor que va a liberarse es 157.9 kJ. ¿Está claro este? Profe. Dígame. ¿Lo podría repetir? Es que se me fue el internet por un momento y no pude ver el ejercicio. Dale, bueno, cuando eh, pues esto está escrito aquí, simplemente voy a recapitular nuevamente. Eh, el ejercicio lo solucionan en un eh, calorímetro de poliestireno, quiere decir que toman un calorímetro, lo que le hablé al inicio de la clase, y realizan allí la reacción. La reacción es que el cloruro de calcio... Voy a colocarle acá con otro color, cloruro de calcio, esta molécula en presencia de agua se ioniza, produce un mol de ion calcio 2 y dos moles de ion cloruro. -2. Esto es lo que ocurre al interior del calorímetro de colesterol pandivo. Esto es lo que está ocurriendo ahí al interior de ese dispositivo. Ahora, esta reacción está dentro Dentro del calorímetro también hay agua. Y el agua es un sistema termodinámico que permite absorber o liberar calor. Entonces lo que ocurre es que la reacción, esta reacción del, del cloruro de calcio, libera un calor y ese calor es absorbido por el agua. Entonces yo aquí tengo todos los datos suficientes para calcular el calor que absorbió el agua. El calor que absorbió el agua no es nada más que... Eh, la masa del agua por el, la capacidad calorífica del agua por ese cambio en la temperatura del agua. La masa del agua son 260 gramos. La capacidad calorífica del agua es 4.186. Y el agua pasó de estar a 23 grados centígrados a una temperatura de 26.4 grados centígrados. al realizar esta operación matemática, obtengo que el agua ganó un calor de 3.700.4 kilocalímetros. Esto fue lo que ganó el agua. Por ende, lo que la reacción perdió, o lo que la reacción liberó, es lo negativo de esto. ¿Sí? Esto es negativo. Quiere decir que yo tomo lo que me dio con el agua y le pongo un signo menos. Y ese va a ser el calor de la reacción. Menos 3.700.4 pulgados. Usando el este, factor... Dígame. Ese es exponente que está elevado el calor, que es R más N, creo, que traduce... R -R ¿Qué traducción Reacción. ¿Yo abre, abrevio reacción? Como RXN. RXN. Lo que pasa es que estoy, estoy incómodo y no puedo escribir. Muy bien. Entonces, Q de la reacción, este, es menos Q del agua. Entonces, ahí está la explicación de ese Q. Este es el factor de conversión de julios a kilojulios Yo tengo que al final el agua, perdón, la reacción, liberó un calor de 3.7 kilojulios Esto fue lo que liberó los 2.6 gramos que yo solté en los 200 gramos de agua los 260 gramos de agua. Ahora, eh, la expresión para calcular el calor de disolución es igual al calor de la reacción sobre las moles. Yo tengo que inicialmente habían 2.6 gramos de cloruro de calcio, que fue lo que disolví en los 260 gramos de agua, y usando la tabla periódica en los pesos atómicos, tanto que pesa 40 y el cloro que pesa 35.45, yo obtengo la masa del de cloruro de calcio, que es 110.98. Con ello yo puedo calcular las moles de cloruro de calcio y me da exactamente 0.023 moles de cloruro de calcio. El calor cedido por la reacción y las moles de la reacción, yo puedo calcular la entalpía de disolución molar que es igual a la calor sobre las moles, eso me da menos 157.9 kilojulios por mol. Bueno, ahora por último vamos a resolucionar uno de los ejercicios más comunes en calorimetría. Eh, espero que sea lo suficientemente claro para explicarlo. Y me pide esto, me pide esto, calcule la energía necesaria para calentar 24 gramos de hielo, que están a menos 20 grados centígrados, hasta vaporizar toda esa cantidad a 250 grados centígrados. O sea, aquí voy a, a intentar explicar este ejercicio de la mejor manera posible. Vamos a ver, ¿qué sucede? Yo tengo eh, 24 gramos de hielo. Aquí agua en estado sólido, cuya temperatura es menos 20, 20 grados centígrados. Luego este hielo yo tengo que convertirlo en, en agua. Y luego esta agua yo tengo que convertirla en vapor. Tengo que convertirla en vapor a 250 grados Yo tengo que hacer un cambio de fase de sólido a líquido cuando hay cambio de fase de usar el latente y tengo que usar un cambio de fase de líquido a vapor latente de fusión y latente de vaporización resulta que estos latentes solamente ocurren a 0 grados centígrados o sea el latente de fusión ocurre a 0 y el latente de vaporización ocurre a 100 grados centígrados entonces para resolver este ejercicio yo lo que tengo que solucionar, lo que, tengo que, lo que deseo Yo también y lo siguiente tengo que hacer esto tengo que te pasar eh, y es lo que está aquí Yo tengo y es a, a, 20, a menos 20 aquí voy a hacer el menos 20 aquí voy a escribir 0 aquí voy a escribir 100 Este es menos 20 en, colocamos un signo positivo a 0, 100, y coloquemos acá 250. Entonces, el hielo tiene que pasar de menos 20 a 0. Luego, en 0 tiene que haber un cambio de fase. Luego, de 0 tiene que pasar a 100 grados centígrados. En 100 grados centígrados, tiene que haber un cambio de fase. Luego, de 100, tiene que calentarse a 250. Es todos estos procesos en los que tiene que sufrir esos 24 gramos de hielo para llegar a este punto que está acá. Voy a marcar acá el rojo. Entonces, hay varios calores eh, incluidos aquí. Uno es el calor para calentar el hielo de menos 20 a 0. Aquí voy a denominarle 1. Otro, el calor necesario para convertir el hielo eh, sólido a líquido. Usando el latente de fusión. Aquí tengo que usar la fórmula Q igual a M por C sub P por delta T. Aquí tengo que convertir el hielo decir, del sólido al líquido usando el latente. Entonces, pues este sería Q sub 1. Este sería Q sub 2. Luego tengo que calentar el hielo de 0 grados centígrados a 100. Aquí voy a determinarle un Q sub 3. Luego tengo que convertir el hielo, que está a 100 grados centígrados, de estado líquido a estado gaseoso. que voy a denominar un Q sub 4. Luego tengo que calentar el hielo, que está a 100 grados centígrados, ya en vapor, a 250. Lo voy a denominar un Q un 5. El Q total, o el, la energía necesaria va a ser igual a la suma de todos esos calores. Q1 ¿no? más Q2, Q3... Más Q4 más Q5 entonces para cada uno de estos pasos yo debo calcular el calor entonces calculamos el calor 1 Q1 va a ser igual a la masa de hielo sí, la masa del estado 1 por, por el calor específico pero aquí hielo está en estado sólido entonces debo usar el calor específico del agua en estado sólido, por el diferencial de temperatura. El agua, para pasarla de este punto a este punto, la temperatura inicial es menos 20, perdón, la temperatura final es 0, y la temperatura inicial es menos 20. Tengo aquí un cuadrado. Esta expresión del calor latente, del, del, perdón, del calor específico del agua en estado sólido, están en, en las diapositivas. Para este calor Q2, eh, es un latente de vaporización, entonces debo usar la masa, perdón, un latente de fusión por el latente de fusión. Y aquí estoy en este punto. Luego debo calentar el agua de 0 a 100 grados centígrados, entonces Q3 va a ser igual a la masa del agua por la capacidad calorífica del agua en estado líquido, porque en este punto de aquí, o sea, aquí el agua, entre 0 y 100, aquí tenemos agua líquida. Entre 0 y menos 20 tenemos agua sólida, y acá arriba tenemos agua en estado gas. Entonces, para pasar de este punto a este otro punto, esto que estoy marcando aquí, debo usar el calor específico del agua en de estado sólido. Para pasar de este punto a este otro punto, Puedo usar el calor específico del agua en estado líquido por el diferencial de temperatura. La temperatura final a la que va a llegar el agua es a 100, menos el agua inicialmente se encontraba a 0 grados centígrados. Con eso calculo el calor 3. Ahora, el calor 4, que es el latente de vaporización, se calcula usando Q igual a M por el latente de vaporización. Q 4 Y por último, Q5 este paso de aquí a aquí, es calentar el agua de 100 a 250, entonces debo usar la masa por el calor específico del agua en estado de vapor, porque aquí está en estado de vapor, este paso de aquí está en estado de vapor, por el diferencial de temperatura, el agua va a llegar a una temperatura final de 250, menos, aquí en este punto, estaba a 100. Con eso calculo todos los calores de Q1 a Q2 y luego simplemente hago una sumatoria de todos los calores en total. Entonces si ustedes están en la capacidad de resolverlo, los datos de los calores específicos y los latentes están acá en la diapositiva. Ahí están los calores específicos del agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso y los latentes de fusión para el cambio de fase de sólido a líquido y latente de vaporización para el cambio de fase de líquido a vapor. Creo que resolverlo va a tomar más de, de tiempo, entonces lo voy a dejar ahí indicado. Ustedes resuelvanlo e intenten resolver en casa. El día de mañana continuamos resolviendo este decisión y avanzando en la temática. No sé si les parece así. ¿Tiene alguna duda? Por acá. Bueno, no sé, sea, que, creo que para la otra semana. Igual mañana les, les aviso. Estamos todavía. Yo estoy todavía en recuperación. Como les comentaba al inicio, tengo, tengo todavía los puntos de sutura ahí puestos. No tengo que hacerlo a quitar. Profe, una pregunta. Puedes mostrarnos las gráficas nuevamente. ¿Sí? ¿sabes? varias etapas. Lo único que es extraño o diferente a lo que hemos hecho es que Aquí, cuando vamos a calcular el calor 1, debemos tener en cuenta que el agua está en estado sólido, y por ende el latente que debemos, perdón, el calor específico que debemos usar es el calor específico del agua en estado sólido. Eso es para Q1. Para Q3, el agua está en este paso de aquí, aquí. El agua está en estado líquido, y el latente que debemos usar en Q3 es donde el calor específico del agua en estado líquido. Q, Q3. Este, el calor específico de agua. y el último que es el Q 5 este. este 5 el calor específico que debemos usar es el calor específico del agua de estado de vapor. Son cinco calores que hay que calcular y después sumarlo para tener el calor total. Entonces, bueno, bueno, dejo ese ejercicio indicado ahí para que ustedes vayan de resolverlo en casa. Y el día de mañana vamos a resolverlo acá de manera rápida y expedita y avanzamos en temas. Y ya hay que ir pensando en el método de evaluación de estos temas antes de entrar a segunda ley. Si tiene alguna duda al respecto, si no listo entonces eh, voy a terminar la grabación.